Hola, ¿qué tal? En el día de hoy este video se trata de cómo yo puedo crear o editar una lista de reproducción en mi canal de YouTube, en tu canal de YouTube. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí al logo y me voy a ir a YouTube Studio, ¿ok? YouTube Studio. Luego en la parte izquierda, miren ahí donde dice lista, ¿verdad? Yo le voy a dar ahí. Y me va a dar las diferentes opciones. Yo solamente tengo una lista de reproducción que se llama Salmo. Si yo quiero crear una lista nueva, simplemente yo lo que voy a hacer es le voy a dar aquí nueva lista de reproducción y voy a poner el nombre. Por ejemplo, si me gustaría poner, eh, qué sé yo, no sé, proverbios. Eh, pública significa que todo el mundo la puede ver. Si la dejo privada, solamente la pueden ver la gente que yo le envíe el link. Y si la dejo oculta, nadie la puede ver, solamente yo la puedo ver. Ok, entonces vamos a darle a Pública, Crear. Miren ahí como ya yo tengo. Entonces, entonces si yo le doy al lápiz, me permite editar esa lista de reproducción. Hasta ahora mismo no tiene foto porque no he subido ningún video. Entonces, simplemente, eh, si yo quiero editar o cambiar el nombre de la lista, le doy aquí al lápiz y le puedo poner 2020, por ejemplo, Guardar. También la descripción. Por ejemplo, es bueno siempre eh, añadir descripciones a las listas. Esto ayuda a que las personas te puedan encontrar más rápido. Yo puedo poner proverbios de la Biblia Reina Valera. O sea, fíjense que yo aquí lo que estoy haciendo es... Eh, Haciendo una breve descripción de, lo, de, de qué se trata esto. Si ahí tú tienes un curso de diseño gráfico, por ejemplo, o un video blog de su vida personal. Ahí usted, usted especifica exactamente de qué se trata esa lista de sus videos. Y le damos a guardar. Entonces ahí se queda. Ahora bien, si yo quisiera eliminar la lista simplemente, ¿verdad? Eliminar lista de reproducción. Yo vengo y le doy aquí. Miren ahí. También yo puedo compartir mi lista de reproducción, su, suponiendo. Si yo quiero compartir esta lista de reproducción ¿verdad? Que se llama Salmo Yo le doy aquí a ese botón Vamos a ponerle una descripción Salmos De la Biblia Reina Valera 1960 Guardar Si yo quiero compartir Le doy a esa flechita Y miren ahí Yo puedo compartir en Whatsapp Puedo copiar el link ¿verdad? Si le doy a copiar el link Puedo venir a mi Whatsapp y ahí en mi WhatsApp, entonces yo puedo compartirle a una de mis personas y pegarle el link. ¿Ok? Simplemente le pego el link y listo. Otra manera de yo crear una lista es cuando se sube un video. Por ejemplo, si yo lo voy a crear aquí para subir un video, subir video. Yo voy a seleccionar cualquier video de mi computadora. En el momento que empieza a subir, me da la opción de la configuración del video. Miren aquí donde dice, por ejemplo, listas. Yo puedo, miren ahí la que yo acabo de crear, Proverbios 2020. O puedo hacer una nueva lista de reproducción. Suponiendo que yo quiero hacer la lista eh, Proverbios solamente, ¿verdad? Y le voy a dar a crear. Miren cómo se añade ahí Proverbios. Entonces el video, si se trata de ese, en esa lista, lo selecciono y le doy a hecho. Y luego continúo con la... Eh, configuración del video Señores, así se crea una lista de reproducción Nada señores, nos vemos en el próximo video Espero que este tutorial les sirva de ayuda Y gracias por venir